de 7.000 voluntarios por Doñana han sido informados de las tareas que pueden llevar a cabo para recuperar o mejorar este espacio natural la última gran movilización social se produjo tras el devastador incendio de las Peñuelas donde la solidaridad ambiental se puso de manifiesto por lo que la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio ...decidió hacer una serie de jornadas informativas. Jornada, para nosotros son fundamentales... ...porque acerca la información de una manera mucho más... ...mucho más directa a los ciudadanos... ...que se centra primero en, en aportarle a la gente la información... ...sobre el final de la extinción del incendio... ...y todos los trabajos que se están realizando hasta ahora... Eh, que la gente conozca qué se ha hecho, qué se está pensando hacer... ...cómo se quiere hacer, por qué los tiempos... ...que están previstos en cada una de las cosas... ...y, y también qué se está haciendo en materia de organización... Tema ...de la voluntariado hoy y de la participación de los ciudadanos en esto... ¿no? ...en este caso era un compromiso firme de la consejería, del consejero... ...y por supuesto una línea de trabajo que aquí se viene practicando... ...en, en el espacio de intentar tener el, el contacto lo más cercano posible". Pero no es la primera vez que Doñana recibe voluntarios... ...cada año, miles de personas vienen a este espacio natural emblemático... ...para aportar su granito de arena... ...en la conservación de Doñana. Desde hace más de 20 años se hace un trabajo ...de voluntariado en el espacio natural de Doñana... ...es una manera de concienciar, de obtener ayuda... ...de personas que tienen interés... ...en la conservación de la naturaleza". Doñana es más. Junta de Andalucía.